Hola, bueno, acá estamos en un nuevo vivo gracias a los Laboratorios Hidalgo. Hoy tengo el placer para que, que esté con nosotros eh, Silvia Freire, eh, que ahí ya me está saludando. Eh, Silvia ahora me va a mandar la, la solicitud, así podemos estar las dos en, el, en este vivo y podemos charlar eh, Silvia, saben que es una gran conferencista, muy conocida, y además de muy conocida, es... Eh, ahí está, mira, acá está. Ahí la presento igual. Acab Acabamos. Acabamos. Eh, ya aparecerá. Eh, y ahí está conectando. ¡Hola! Hola, Bella, ¿cómo estás? ¡Ah, Silvia, qué lindo verte! ¡Cuántos años! Hacía oh. muchísimo tiempo que no nos conectábamos así. De la este verdad modo. que sí, Sabes qué? Eh, siempre, bueno, además de que tengo un súper requerido, estoy contando a la gente que se está hoy acá, así eh, sumando a través del laboratorio Hidalgo que nos da esta posibilidad... Eh, de, siempre me acuerdo Tantos tan lindos recuerdos de, En Radio 10 teníamos, ¿te acordás Silvia? En los pases que nos tocaba hacer Totalmente totalmente Yo creo Recuerdo que ahí qué lindo que, que seguimos ligadas de algún modo me Siempre, encantó. porque vos siempre Me, me apoyás un montón en, en, en mi emprendimiento de ropa Y bueno, y ahora me estás apoyando un montón En esto que estoy haciendo Ya hace casi un año En charlas motivacionales que organizo para que conozcan a, a la gente, conozca gente como vos, que ayuda y ten, tiene herramientas para dar a otros, que me parece muy importante. Entonces yo les contaba que vos eras una gran conferencista, además de conductora de radio, además de que sos panelista hoy en el show del problema, además de que tenés, que yo sepa, nueve libros ya editados, escritos. Treinta 37, 37 37 Bueno, tenés que poner más en el... Porque yo me pongo, si nosotros queremos hoy verte, nos metemos en tu en www com, ¿no? Y ahí sí, aparecen algunos fueron, de los libros. Eh, lo que viste fueron los editados por Urano, que fue la editorial claro. con la que estuve hasta recién, y los anteriores, que fueron la época de la editorial del Nuevo Extremo, que fueron los primeros, Aquellos con Radio Continental, cuando yo estaba en aquella radio que era la más famosa en su momento. Espectacular. E todo el país, sí, sí, una época de oro, verdaderamente. Mm. Y la época con, con Lani Hanglin en, en Radio 10 también, fue una época espectacular. Sí, ¿verdad? sí, la época de Continental también fue con También fue con Lani, sí, tenés sí, razón. Sí, sí, sí, yo lo, hacíamos el Salón VIP de los oyentes. Y yo le contaba un cuento inicialmente y después desarrollaba ese cuento con alguna anécdota, algo que bajaba línea, digamos, ¿no? Para que se entendiera un cuento del sufismo que en general no son tan simples como parecen, ni tan inofensivos bueno. como parecen. Así que, bueno, este por suerte encontré una persona a la que le interesaba profundamente el tema. Han Lin estaba interesado, estaba en los grupos de hoyo y hacía meditación y eh, era un distinto dentro de los conductores. Totalmente. Bueno, tuve, tuve la suerte de de estar con él, y, y luego me llevó a Radio 10 cuando lo convocaron en esa radio. Sí, porque además no era, una, no era una época en donde esto que vos hoy, que esto hoy la gente escucha más, pero todo esto que vos eh, contabas en la radio, ni siquiera en la época de Radio 10, que no fue hace tanto, eh, no. era tan común. O sea, no. vos eras la única de la radio que hablaba de... A ayudar a otras personas. No existía un columnista que se dedicara a lo que vos te dedicabas, ¿no? No sí, existía no. alguien que te diera esa apertura. No, eh, no por eso, mi, sí mira vos sabés que yo no me animaba a nombrar un curso que se llama Un curso en milagros, porque la sí. palabra milagros es rechazada por todos, empezando por mí, porque lo relacionamos con religión y no lo es. Es un curso sí. de entrenamiento mental. Este curso que te mencioné es de entrenamiento mental. Ese es el que vos das siempre, ¿no? Silvia. Sí, el que, el que estudio, no solamente el que estudio. Yo lo ah. comparto porque lo estudio, porque todos los días de mi vida, durante 365 días de cada año, desde hace 30 años, yo repito las ideas del curso para cambiar mi manera de ver el mundo. Porque lo que te pide el curso es que te entrenes, que entrenes tu vista que está desacostumbrada a mirar lo bueno, la vista está acostumbrada y la neurociencia hoy te explica que es natural, es parte del diseño, que vos mires para abajo porque tenés que tener cuidado por si viene a picarte la bicha. Sí, sí, no sí, sí, sí, obvio. Es inevitable que vos tengas la, la tendencia a mirar el peligro al que se ve ve una vaca y se quemó con leche, la mira de, de costado y sale bajando. Bueno, hay que adiestrar a la mente para decirle, no pasa nada, este no es el japonés que te violó, es el chino de la vuelta, anda y compra tranquila en la, la, el sallé de leche. Mm. Entonces, eh, estas cosas eh, hoy las, las reconocemos, las sabemos, pero en aquel momento yo, en Radio 10, no pronunciaba el nombre del curso. Yo me acuerdo y perfecto. Y le, le decía a Hangling, bueno, ese curso que hago yo... <risa> Y resulta que después, en un momento, Martita Hangling empezó sí. a hacer el curso y a dar el curso en el country. Entonces, ah. Hangling, una, un día antes de empezar el programa, me dice, perdóname, cuando vos decís, ese curso que hago yo, ¿de qué curso hablas Le digo, hago el curso de milagros. <risa> bueno, ¿por qué no lo llamás el curso de milagros? Me dijo. Claro. <risa> ah. Entonces yo dije, claro, si sí él lo está tomando con absoluta naturalidad, que de la vereda de los prejuiciosos para mí. Este, sí. Al final yo estoy siendo más prejuiciosa que todos los demás, que todo el resto. Puede bueno, ser. Hasta, hoy me sigue, hasta hoy me sigue haciendo ruido. yo De una sí. le cambiaría el título al libro iría a Estados Unidos a la Fundación para la Paz y diría, muchachos, cambiemos <risa> el título. Porque de los milagros. Título... No, claro. Es verdad eso. Tiene... ¿eh? Eh, eh, lo que decís es verdad porque de hecho cuando uno... Es como si le diera, además de un tinte religioso, también claro. un tinte más esotérico, ¿no? El tema sí. de... Y el paralítico que camina se relaciona al milagro claro, con la claro. chantería, el chanta claro. que te hace largar las muletas. Eso claro. empe empezó a ser milagro en algún momento de la vida. Claro. Este, y en realidad lo que el curso le llama milagro es que logres liberarte de esa cárcel sabiendo que vos tenés la llave, que vos te encerraste, que vos estás ahí, hasta que aceptes esa liberación, ¿no? Hasta que aceptes otra manera de ver el mundo. Hasta que entiendas que nadie te hizo daño, en verdad, salvo por tu propia percepción y tu manera de mirarlo y de archivarlo. Este, y bueno, son, son procesos. En la lección número uno del Curso de Milagros eh, se te dice que nada de lo que ves significa nada, y bueno, dale, uff. Es claro. Lo voy a decir, ¿de qué ¿Qué onda? Nada significa nada? Pará, pará porque mi celular significa algo, esta transmisión significa algo, sí. eh, Mary Fox en mi vida significa algo, eh, esta historia que estoy contando tiene un significado, mm. eh, mi intención de querer ser un medio para que el otro alcance lo que yo alcancé, ¿significa algo? No, no, no. El curso te pide, entrenate, y repetí conmigo que nada de lo que ves significa nada pero como nada de lo que veo, tengo un parque precioso donde estuve hoy caminando Qué lindo. me banco a la cuarentena gracias a que tengo un claro. parque maravilloso y, y tengo una casa de dos plantas donde mi marido está ahí arriba si quiero subo, si no quiero no subo si quiere baja y si no quiere no baja ¿cómo que no significa nada? escucho lo, el canto de los pájaros que me encantan ¿cómo que no significa? Shh. vos repetí nada de lo que veo significa nada y al día siguiente, en la lección número dos, te dice que nada significa nada, salvo por el significado que vos le diste. Eso es muy sugestivo. Porque entonces uno empieza a mirar que todo tiene un significado para mí, por el significado que yo le di a cada una de las cosas, a las que amo o detesto. Claro. Las que me emocionan, o me entristecen, o me alegran, o me, me conmueven. Yo le di ese significado. Si vos ves venir a mi sobrinieto, es para vos un niño más y no te pasa nada. Y sin embargo yo lo veo venir de a una cuadra y ya sé lo que siento con ese niño, lo que ese niño siente conmigo, para ponerte un solo ejemplo, ¿no? No, si no, no, es verdad, claro. Este, si, si yo veo a personas que vos amás, son para mí simplemente personas pero para vos traen una valija llena de significados. Entonces, relativizar el significado que las cosas tienen para mí me lleva a rozar el poder de si quiero me las quedo y si no quiero, cambio el rótulo. Si yo quiero seguir dándole a esta copa el significado que tiene para mí, entonces la conservo porque me hace bien, porque pienso en la hojita de menta, porque pienso en el jengibre, en el limón. Pero si yo tuve una intoxicación con la menta y me hizo mal, y veo la hoja de menta, y te digo, ¡ay, por favor, sacame eso de acá! Claro. Eso es la interpretación que yo le doy, mi memoria celular le da, mi memoria cerebral le da. Si quiero y me hace bien, la conservo. Y si no quiero, la tiro. Ahora bien, hay relaciones que uno no puede tirar pero te puedes separar. Te pero no, no sin ver si claro. yo me estoy separando porque creo que es el japonés que me violó, ese chino con el que estoy casada. El chino con el que estoy casada no es el japonés que me violó. Eso lo tenemos que separar. En general, las personas están a nuestro alrededor porque nos vienen a mostrar una herida que está abierta. Esa es una técnica hawaiana que lo explica fácilmente, que se llama Hoponopono. Eh, te dice, gracias, lo siento, te amo. Muchísimas gracias porque vos estás acá presentándote ante mí para mostrarme que hay algo que yo todavía no pude sanar y que me irrita, me lastima, me duele, justamente porque es una herida abierta. Si mi herida hubiera cerrado y hubiera cicatrizado, yo no estaría ahora sangrando. No estaría sufriendo. Mm. Entonces, eso que vos hacés que es rozarme suavemente con una leve caricia, me lastima. Pero, che, no te hice nada. No, no me hiciste nada intencionalmente, pero como tengo una herida abierta, me lastimó. Entonces, ¿tengo que agarrármela contigo porque me lastimaste sin querer rozando una herida abierta? ¿O tengo mm. que ir a curar esa herida para que ya no me duela? ¿Qué tengo que hacer? Eh, asfaltar el mundo o comprarme unas sandalias. Si yo no quiero claro. pisar tierra, lo que tengo que hacer es comprarme una chancleta, ¿verdad? Entonces... O una veces, exacto, muchas veces no depende del de el pozo, sino mm. del amortiguador, no depende del camino, sino de tu amortiguación. Entonces, es un trabajo interno interesante, esta charla tiene la intención de mostrar... En este aislamiento, aislamiento, aislados, isla, ¿qué te llevarías? Mm. Muchas veces jugamos a, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Muchísimas veces. Sí, no sé si un montón. Sí, sí, sí, sí, todo bueno, el tiempo. Ay, me redivierte eso. Mucha, es divertidísimo pensar, sí. a ver qué me llevaría, yo me llevaría sí, sí, sí, sí, un libro, dice sí, sí, sí. la gente. Yo me llevaría, bueno. Ahora estamos en una isla. ¿Qué? Mm. Y ahora estamos en posición de ver si lo que llevamos a esa isla, lo que, lo que teníamos en nuestro interior, en, nuestra, en nuestro bolso, en nuestra cartera, si lo que teníamos es lo que queríamos. Y probablemente no porque nos agarró medio de sopetón, sobre todo que fuera tan larga. Bueno, eh, te agarro de sopetón porque vivíamos de una manera inconsciente. Porque en verdad, era solo un juego preguntarte qué te llevarías a una isla desierta. Pero eso tenía que haber sido verdad. Verdad para cada uno de nosotros. Pensar en que este puede ser el último, último instante de vida. También en juego. ¿Qué harías sí. si, si esta fuera la última hora? Muchas veces uno se pregunta, si este fuera tu último día. Si este sí. si fuera el último año de tu vida, ¿qué cosas te gustaría hacer? Todo el mundo dice, viajar, viajar, viajar. ¿Viajar a dónde? <risa> Yo conocí una mujer con depresión en un hotel siete estrellas en Grecia. Sí, sí, claro. ¿Viajar a dónde? ¿Llevándote en tu maleta a vos? ¿Viajar a dónde? ¿Escapando de quién? ¿Cómo? Entonces, eh, lo interesante es reconocer que esta cuarentena nos sorprendió en este aislamiento. Sencillamente porque no habíamos preparado una maleta que tendríamos que vigilar cada mañana. En verdad, nos tomamos mucho más tiempo para preparar un viaje que para preparar un día. Sí. Nadie prepara el día que piensa vivir. Hoy, no. hoy vamos a vivir un día. Nadie lo preparó. La gente se levantó y la vida lo vivió. Claro. El día se te pasó. Es muy poca la gente que entrena para organizar, y no estoy hablando solamente de la agenda de a las 10 de la mañana voy a ir al dentista, a las 11 y media voy a ir al banco, a las 12 y cuarto paso por la casa de mi tía a llevarle, en el caso de, de cuando estábamos liberados de la Sí, cualquiera. pero ahora se transformó también en una locura de eh, a las 10 entreno con tal método de entrenamiento. Exacto. Eh, al, después, bueno, el que trabaja así, as, con el Zoom o sea, estoy conectado, más a eso se le agregó el almuerzo, la limpieza de la casa, que la limpieza de la casa también nos pusimos muy exigentes. Sí. En el ah, caso sí, de, de, qué sé yo, yo, por ejemplo, la verdad, me puse de, de una forma que, que decía... Eh, no sé, como que conocí lo, lugares que no conocía de la casa. Pero te hablo de, de, de rinconcitos, de, de la ventana, sí, y, sí. Y, y a ponernos a limpiar, cosas así, eh, mínimas, ¿no? Ínfimas, que pasábamos de largo. ¿Es verdad? Sí, absolutamente. Eh, nos conectamos con otras cosas, pero también nos estamos imponiendo el mismo ritmo que la cuarentena claro. hizo frenar. Si la cuarentena claro. tiene un sentido, vamos a suponer que lo tenga, Vamos a suponer, en realidad, nada significa nada, salvo por el significado que yo le doy. Entonces, si yo tengo ganas de darle un significado, mucha gente ha dicho, en los primeros días sobre todo, que esto era una oportunidad. Y yo decía, con hombrito levantado, oportunidad si la aprovechás. Porque oportunidad es un helado que te sirven y que es rico si te lo tomás oportunamente. Porque si vos dejas que el helado se te derrite y lo querés tomar mañana, vas a tomar un caldo... Que no, que no va a ser tan agradable. claro Así que, relativizame la palabra oportunidad, oportunidad si la aprovecho. Entonces, si esto vino a frenarnos, fíjate cómo nuestra mecanicidad está haciendo el mismo... Rrn, rrn, rrn, en el sí, auto que sí. no sacás, entras al garage, subís a tu auto y acelerás. Sí, sí. Estamos igual de acelerados sintiendo que no nos da el tiempo, que no podemos, que no llegamos, que hoy no puedo cosas de locos. Entonces, sí, sí. nos está sirviendo esta oportunidad de, bueno, che, frenemos, miremos, paremos realmente la pelota para ver cómo viene esto y de qué va. Reconozco realmente que me agarró de sorpresa y que yo no tenía en mi maleta los elementos necesarios como para bancarme un aislamiento. Yo no me llevé a la isla desierta lo que dije que me quería llevar. Claro, no tengo nada de lo que dije que me quería llevar. Ok. Por suerte, también estamos a tiempo a generar hoy ciertos recursos. Yo estaba preparando una nota para un diario que habla de serotonina, endorfina, eh, dopamina. Y, y recordaba una vez más a la escritora Marta Lynch que antes de quitarse la vida comentaba, si yo tuviera inyección de serotonina no me quitaría la vida, porque yo sé que esto se trata de sustancias, yo sé que no tengo un equilibrio en las sustancias, te estoy hablando del siglo pasado, Sí, sí. pero no sé cómo hacerlo. Bueno, hoy sabemos que de verdad esa clase de gimnasia no se hace solamente para levantar los glúteos. Eh, el, el contacto con la actividad física en verdad hace que vos liberes esas sustancias que son imprescindibles para no caer en depresión. De verdad, el humor y las películas de humor y las comedias en tele de verdad te hacen liberar de verdad una sustancia que está en el cuerpo. Acá hay unas capsulitas en los sensores de la sonrisa, le informan al cerebro cuando uno sonríe que mm. todo está bien y se liberan sustancias. Hay eh, lugares en Estados Unidos donde, eh, Chopra lo explica maravillosamente, si quieren saber un poco más de este tema, donde ponen una cintita provocando así en las pacientes con estado vegetativo, provocan con la, la cintita la, el gesto de sonrisa, para que esos sensores le informen a la mente que todo está bien. Cuando no. la mente interpreta que todo está bien, entonces baja, abre compuertas, aprieta botones y te larga, como en la película sí. de, de, de, de, de la, la de de ciencia, me, sí. Sí, inmensamente, intensamente, bueno, sí. No, bueno, algo de eso. No me acuerdo, cómo se algo salga, de pero... mente, algo de mente, bueno, ya sabemos todo de la, Es la película de dibujitos. Exacto. Eh, bueno, ahí te muestran cómo dentro del cerebro la mina está con su computadora, este, alegría, y, sí. y va y pone, y tapa agujeros, sí. y agarra la tristeza, <risa> y se la quiere, sí, y, sí, y sí, agarra, sí. La agarra la nostalgia, y agarra a la ida, y bueno, este, entonces... Eh, uno tiene que saber administrar, liberar, generar esas sustancias. Sí. Eh, con las comedias, con el amor. Intensamente, ahí nos están diciendo, intensamente. intensamente. Ah, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, con el amor. Sí. Eh, con, eh, mira, ahora no, no sé si viralizaste, Vivi, que estamos acá en este Instagram con esta amiguita. Porque así también mi, mi gente sabe. Ah, sí, porque está Ahí está, se está sumando mucha gente Ah, bueno, le podés decir que viralice Así mi gente también sabe que estoy acá Bueno, eh, que estamos acá que estamos Entonces acá. Eh, Digo que cuando uno Empieza a informarse mm. Y reconoce que eh, Esta clase de gimnasia que voy a hacer No es solamente por glúteos Porque hay muchas mujeres Amas de casa, de 69 años, que no tienen interés en levantar el glúteo. No, la verdad que no. Entonces, dice, sí. dice ¡Eh, gimnasio, dale, poné la clase de Zumba, no, nah, déjame poner la clase de Zumba. <risa> sí, Se compran cual. una docena de facturas, comen facturas mirando el noticiero. Bueno, y mm. aclaro que la harina no es buena para esos neurotransmisores. Claro. La alimentación de vegetales y de frutas esto va más allá del esnovismo y el naturismo y la dieta para estar más delgadas, más bellas y más juveniles. Porque la señora de 70, que está ahora en la casa, que no puede ver a sus nietos, que está triste, que por ahí enviudó el año pasado y está sola y ni siquiera sabía hacer trámites, y pone la sí. tele y come los bizcochitos con grasa y mira cuánta gente muere, cuánta gente muere, cuánta gente muere en Estados Unidos, cuánta gente muere en Francia... ¿Cuántas sí. veces, bueno, entonces, sabelo, cambia el canal y ponete realmente, poné algo que te haga reír, poné una comedia, si tenés cable, busca y trata de buscar una clase de gimnasia, si tenés algo, este medio, algún medio donde puedas poner una clase de gimnasia y moverte un poco, o baile, bailar un poquito de salsa, mover un poquito el cuerpo, pero sabelo, nada significa nada, salvo por el significado que yo le doy. No te estamos pidiendo que lo hagas para levantar un glúteo. No te estamos pidiendo que no comas las facturas porque vas a engordar. Pero no importa eso. Importa que los neurotransmisores, esto, esto que te nombraba acerca de la dopamina, la endorfina, sí, la sí. serotonina, todo esto funciona muchísimo mejor cuando vos tenés una, una alimentación saludable, fresca, de verdura fresca, bien lavada, de fruta fresca, bien lavada. Eh, eh, se puede digerir mucho mejor tus intestinos que forman parte del de el segundo cerebro todo este sistema de digestión es nuestro segundo cerebro eh, tus intestinos no pueden estar siete días digiriendo la carne de ayer más siete días tratando de digerir la carne de hoy más la carne de mañana no comas todos los días carne no comes claro. todos los días carne blanca, carne Bueno, alimentate, mezcla. Si, si querés comer pescado, que es bueno, que tiene omega y eso está bueno, mezclalo también y hacete unos brócolis, hacete un, un repollo, com, come tomate, come zanahoria, mezclalo con verduras. Y tratá de ingerir durante la mañana, sobre todo, frutas frescas. Ingerir mm. esas frutas. Por supuesto que si vos tenés un problema... Eh, de salud, tenés que mirar cuáles son las frutas, porque por ahí vos tenés divertículos, te estoy diciendo, comete una ensalada y te agarra un ataque. Porque no sí, sí, hacer sí, claro. Chura. Más vale que yo no soy médico, te estoy diciendo, desde este lugar de haber estudiado durante 30 años todo lo que tiene que ver con el estímulo a esa persona que no tiene que caer en depresión, cómo genero serotonina, endorfina, dopamina en mi casa, sin ir a la farmacia y comprarme falopa ¿Cómo lo hago en esta farmacia tan inteligente que es mi propio cuerpo? ¿Cómo lo genero? Bueno, el amor es importante, la caricia es importante. Y si vos estás solo, si estás sola, mm. no solamente el sexo virtual que eh, recomendaba desde el gobierno, sí. no solamente eso, el, la caricia es importante. Hoy en día hay un montón de meditaciones que son visualización creativa consciente. Vos entras en Internet, entras en Google y vas a encontrar un montón de meditaciones. Que sí, te sí, hacen... con visualización. Yo lo hago eso, ¿sí? Perfecto. Hoy se sabe que visualizar es lo mismo que vivir. Claro. Hoy te ponen escáneres cerebrales y miran las reacciones de tu cuerpo, de tu mente, la liberación de sustancias cuando vos. ¿Ves el jarrón de tu abuela? Entonces voy a decir, Entra. esto me lo regaló mi abuelita. Sí, Va. sí. Entonces, ¡ay, mi abuelita! Y empiezo mm. a pensar en mi abuelita, que si fue buena me genera amor y si fue mm. mala me genera odio. Perfecto. Así, con esto en la mano que me regaló mi abuelita, con escáneres cerebrales, me sacan fotitos, me filman el recorrido de la sustancia, los encendidos, en determinadas zonas me filman y yo voy a mostrar qué me pasa con eso que tengo en mi manito y que estoy mirando porque me lo regaló mi abuelita. Ahora, me dicen, dámelo, cerrá tus ojos, imagina que tenés en tus manos eso que te regaló tu abuelita, imagina sentirlo en tus manos, imagina que lo mirás, ¿con qué letra estaba escrita la palabra Silvia? Recordá los colores, Mm. Recordar eh, lo que sentías en tu mano cuando lo tenías. Tenía olor, recordar su aroma, sentido. Mm. Se, recordar el momento en que tu abuela te lo regala. Recordar los mejores momentos que pasaste con tu abuela. Recordar, recordar, recordar, recordar. Cuando abrís los ojos, te pasa la filmación, se liberaron las mismas sustancias, se encendieron las mismas zonas en tu cerebro. Eso es fantástico. Claro. Entonces, si es lo mismo o más o menos lo mismo. Entonces, cerrá tus ojos y abrázate. No estés sin abrazos Cerrá tus ojos y abrázate. Y mm. sentí el calor de un abrazo, pero ojo, como nada significa nada, salvo por el significado que le doy, si vos sos masoquista y te vas a abrazar con el difunto para llorar, ¿cuánto extrañas al en difunto? Entonces, no. Si vas a abrazarte con tu mamá cuando eras chiquitita y cuantas fracasas a tu mamá, entonces, no. Si te va a hacer daño lo que estás haciendo, entonces no. Y para esto, para descifrar si lo que estoy haciendo es bueno o es malo, me hace bien o me hace mal, nadie como tú. Vos sos la única persona que sabe lo que te pasa interiormente. No porque te pasa. Eso no. Vos se lo vas a atribuir a... Yo estoy muy triste porque ella me dejó, porque aquella me dijo, porque no, eso no sabéis. Lo que sí podés detectar es que acabás de negociar tu paz y la perdiste. Perdiste la paz. ¿Qué hizo que vos perdieras la paz? ¿Por qué perdiste tu paz? Quédate quieta. Andá ahí adentro y pensá, ¿por qué perdiste la paz? ¿En qué momento, con qué palabra, con qué actitud, con qué reacción, con qué llamado? ¿Con qué mensaje? ¿Cuándo perdí la paz? ¿Por qué me puse triste? ¿O, o iracunda? ¿O qué me pasó? Cuando tengo ese dato, me lo llevo, porque me quiero conocer, porque quiero ir a mí, porque soy lo único que tengo en esta isla, che. Claro. Entonces, voy ahí adentro, <risa> agarro el farol de los siete enanitos y entro en esta mina de oro y voy, el, el significado de los cuentos para niños tienen un mensaje esotérico, todos. Y los siete enanitos entraban en esa mina uno llevaba el farol, el otro llevaba el martillo, el otro era, uno era el gruñón, el otro era el dormilón, el otro era. bueno cada uno con su característica no por nada siete el número siete también tiene un significado todavía si quieres que hablamos sí claro no por nada ella duerme en un sueño que parece eterno y no por nada es el amor que la, la que la despierta no necesariamente de un príncipe malinterpretamos creyendo que tiene que ser el hombre que venga a salvarnos o el macho o el, el, el, el chongo, no necesariamente el príncipe, pero sí el amor, el amor de donde provenga, y si proviene de uno mismo mucho mejor. Hoy viralizaba un, un dibujito que decía, bueno, en cinco segundos quiero que pienses en las cinco personas más amadas. Vamos, eh, uno, dos, tres, cuál, vale, eh. Mm. ¿A qué no pensaste en ti? No. <risa> Claro, y uno no. no piensa en sí mismo cuando te dicen, pensar en las cinco personas que más más No, porque en que te da... Ya, ya, ya, ya, ya, ya, tí, tí. Sí, sí, sí no pensé, nos enseñaron bueno. a que eso era algo vanidoso, ¿no? Que estaba claro, mal. Claro, Por eso, entonces, es momento de acomodar. Y tenemos el tiempo para acomodar. Lo que no teníamos era la información correcta. Porque esto no, no tiene que salir de la revista Radiolandia. No es que me pusieron el secador en la cabeza y en la peluquería de la revista Radiolandia me leyeron acerca de la serotonina. No, mm. te nombré la serotonina. Hoy tenemos información, andá. Hoy tenemos a un doctor Roberto Rosler, neurocirujano neurocientífico, que es una eminencia. Sí, si lo vi, traté... está, lo tenés. Lo... Yo entré en tu charla con el... Me... Es impresionante. Pero por Dios, te lo regalo. Sí. Te lo regalo, de verdad. Por favor, te pido, ahora te paso el dato... Hablale, Roberto Rosner en YouTube Por favor, está. por sí. favor Primero que tiene una predisposición La unidad de los grandes Te va a decir Ay, que esa, sí, sí, sin duda sí. Sin duda te va a decir que sí, no es de mm. los que no tienen tiempo Porque mm. no tienen Instagram Y, y no, no tiene Whatsapp Así que cómo <risa> no va a tener tiempo Si no tiene nada Le sobra el tiempo, entonces Te va a decir que sí generosamente Y seguramente te va a explicar muchísimo mejor que yo Y todo lo que te nombré tiene una fuente, y si yo te estoy diciendo eh, curso de milagro, anda a la fuente, y si te hablé de neurociencia, anda a la fuente, y si te digo programación neurolingüística te dice que sepas cómo decirle a tu hijo que tiene 18 años y que todavía no terminó de formar su cerebro, que no te deje la zapatilla tirada, bueno, quiero que sepas que necesita dejar sus zapatillas y que dé mucho olor para que todo el mundo sepa cuál es su territorio. Chico bueno, necesita. eso es para que se queden más tranquilas un montón ahora. ahora pero seguro, más... pero seguro. Y en lugar de combatir al niño sí. que no quiere comer brócoli, quiero que sepas que sí. a la primera edad no se le permite el cuerpo, la inteligencia del cuerpo no te permite ingerir cualquier verde, porque a temprana edad, en Isla Desierta, los chicos no sabían qué meterse a la boca. Y se metían bueno. plantas venenosas. Entonces, la prudencia del cuerpo te dice, no, verde no, pará, pará. Porque hay mucho veneno dentro del verde si vos no sabés qué meterte. Entonces, la madre le quiere meter el broccoli por acá contra la inteligencia del cuerpo o una memoria celular que dice, no, por favor, eso es veneno. Bueno, entonces, conocelo. ¿Cómo haces? Anda a internet, pero a fuentes confiables, porque hoy también se pone Juan... A decir que Pedro dijo que Ernesto dijo que el doctor de la sí, Universidad claro. de Harvard dijo no sé qué, no, dale, anda a fuente. Claro. Si tenemos acá neurocientíficos maravillosos, si tenemos acá eh, programadores neurolingüísticos maravillosos, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos profesionales que son fantásticos para ir y preguntarle, che, ¿de qué va? ¿Cómo, cómo hago con esto? ¿De qué me, qué, ¿Cómo lo manejo? Entonces, cuando uno se conoce, tiene la gran ventaja de no tirar un cenicero por la cabeza a la pareja porque sabe que lo que pasa está pasando por uno y que la pareja, o el hijo, o el vecino, lo único que hizo fue rozar esa herida de la, al comienzo de nuestra charla hablábamos. Entonces, lejos de tirarte un cenicero por la cabeza, te voy a agradecer que lo que dijiste me perturbó porque si yo estuviera sana, no me, no me perturbás. Porque yo sabría, como dicen los toltecas, no tomarme las cosas personalmente, no hacer suposiciones, eh, ser impecable con mis palabras y esforzarme al máximo por entender. El quinto acuerdo tolteca es ser escéptico, no te creas, no te creas. Sabes que yo lo conozco como la palma de mi mano. ¿A quién? Si yo no conozco la palma de mi mano. ¿A mí me sacas una foto ahora de la palma de una mano? Y yo no puedo saber si es mi palma de mi mano. Yo no sé de dónde la sacaron esa de... Lo conozco sí, sí, como sí, la sí, de mi sí. mano. No la Pero conozco, eso de, la palma de... de mi mano. Dame 10 <risas> fotos. Entonces hablamos pavadas. Y repetimos claro. las cosas como loros. Y en verdad hablamos por boca de ganso. Entonces, ¡stop! Entonces, frenate, cuarentenate, aislate, cállate cállate Las recomiendo, entre todas las miles de cosas que las recomendé, Vos vas a dejar grabando esta charla. ¿no? Sí, se a... queda. Por 24 horas se queda, eh, se queda grabada. Entonces, les recomiendo también a Byron Katie. Ella tiene un método de las cuatro preguntas que a mí eh, me llamó mucho la atención cuando la conocí. Sin saber ¿Cómo, se, era... ¿cómo, ¿Cómo es el nombre para. Byron. Byron. Byron Katie. Uh -huh. Yo no sabía que era esposa de Stephen Mitchell, que era un tipo que yo leí de casualidad con un cuentito. Eh, la, el príncipe eh, no me acuerdo la, el, príncipe, el príncipe rana el príncipe rana ok de la historia del príncipe rana pero a jornado eh, este tipo este tipo Stephen Michel eh, me pareció un genio y después, sí. de, después de ese cuentito ligero Me enteré que el tipo era un grosso neurocientífico y que era eh, bioquímico y que era médico y que era bueno, tenía más títulos que. que mi abuelita Entonces, luego, con muchísimos años Después me enteré que era el esposo De esta mujer, Byron Katie Que había vivido una, una, Un momento terrible De internación Neuropsiquiátrica Mira, Tremendo Donde su marido sentía una impotencia Terrible porque no podía ayudarla Porque no había eh, Filosofía que pudiera ir Contra eh, su psicosis eh, y esta mujer, viendo cómo una cucaracha le caminaba por el pie, tirada en el piso de su habitación del neuropsiquiátrico, eh, hacerse determinadas preguntas hasta incorporarse en su cordura y eh, crear el método de Bayron Katie, cuatro preguntas. Yo te digo por qué me enganché, mira Porque las dos primeras preguntas, dos de cuatro, eran iguales. Yo dije, dale, escucha, ¿me vas a vender un método de cuatro preguntitas y que sos tartamuda? ¿Me vas a repetir la primera? Dale, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere usted de mí? Mm. Entonces es. Bayron te pide que le cuentes tu historia. Tu historieta, tu problema, tu preocupación, tu cuentito. Contame tu cuentito. Vos agarras tu disco rayado y volvés a contar el cuentito de que tu padre te bla, bla y de que tu madre te blu, Y de que tu marido te bla, bla y de que tu esposa te blu, y que tu hijo te tutú y que la Te contás el cuentito. Sí, pero sí. Es súper sí. aprendido y súper creído. Te lo contás. Ok. Cuando terminás de contarlo, ella te dice, ¿es eso cierto, cariño? Sí. sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Segunda pregunta. ¿En verdad? ¿Es cierto? Claro. Entonces vos decís, bueno, para, esta tipa está pidiendo cuarentena. Esta tipa está pidiendo aislamiento. Esta tipa está pidiendo que no salga. Esta tipa está pidiendo que me quede en casa. Esta tipa está pidiendo que vaya a ver adentro y que revise. Que limpie. Que conozca esas zonas de mi casa que ni conocía a las que nunca había ingresado esas habitaciones de este conventillo interior, donde nunca había abierto y está lleno de telarañas y de monstruos y de fantasmas y de historias y de cosas mal archivadas y de pescados podridos guardados en la alacena. Revisalo, es una propuesta maravillosa. Yo no sé cuánto tiempo tenés y si querés hacerme alguna pregunta. No, lo que pasa es que tenemos, viste que lo que es el esto de, del Instagram, que te da solo una hora para hablar, eh, así que ya te digo, no, estamos todavía con, con tiempo, tenemos 20 minutos más. Bueno, estamos bien entonces, eh, bien, después si, yo no sé si vos estás bien. Pero si la, la gente, si, si, si, si la, la gente, gente nos está hacer la gente, consulta. La, claro. Estamos abiertos para, para que hagan consultas de cómo quieren... Eh, transcurrir, y aprovechemos que tenemos a Silvia Freire acá, eh, si necesitan alguna herramienta para poder eh, hacer un poquito más, eh, eh, nos digo, entretenida, sino aprender dentro de esta cuarentena que nos toca obligatoria, y además larga, porque aparentemente va a ser muy larga. Creo que lo que cambió, no sé si vos lo, lo, lo percibís también, Silvia, cambió muchísimo ahora cuando... Eh, hasta un momento todos, vos decías, todos nos poníamos como de alguna manera con onda hacer cosas, a no parar, y de alguna manera este nuevo freno que nos ponen eh, y nos dicen, no, no, esto recién empieza en acá. Entonces eso de alguna manera a uno lo frustra, de alguna manera yo siento eso en la gente, enojo, frustración, depre, entonces me parece que es interesante que nos preguntes. Sí. Bueno, ahora por cierto sí. te están preguntando, de este, de esto que vos contaste recién, de esta, sí. de esta Byron Katie, ¿la ¿cuál es la sí. tercera y la cuarta pregunta? Ah, que lo busquen. <ríe> que lo busquen. Muy bien, tarea para el hogar. Que lo busquen. Por supuesto, este, sabrán que lo sé, porque yo ya la estudié. <risa> Pero está bueno uh -huh. que lo busquen. ¿Qué quiero decir con esto? que también aprendamos a direccionar a la mente. Hay un cuento que dice Antonito de Melo, este, que había un discípulo que preguntaba, y preguntaba, y preguntaba, y entonces él eh, eh, le dice, ¿quieres un durazno? Y él dice, bueno, toma ¿te gustaría que te dé la fruta masticada? ¿Ah? Entonces, Recién a esta persona que yo le dije que lo busque, que no sé si, ojalá me conozca un poco para que sepa que lo dice. <risa> ojalá me conozca. El método es, si tenés la inquietud, respetala, sí. llévala, claro. anda a la fuente. Las fuentes son maravillosas. Yo las claro. la respeto porque yo crecí de ese modo. Porque durante 30 años, la primera vez cuando me regalaron, usted puede sanar su vida, y Luis G me dijo en el oído con un cassette, como dice un curso de milagros, yo salí corriendo a buscar la fuente. Y, y del curso de milagros eh, pasé, a, cuando Luis G. nombró a Dyer, y cuando Dyer nombró a Chopra, y cuando Chopra nombró a Rumi, y cuando Rumi nombró a, a los derviches, y cuando los derviches nombraron... A, bueno, y así fue. O sea. Y verdaderamente es navegar. Se llama navegar a eso, exactamente. Entonces... Eh, que, que en tu búsqueda vayas eh, baladeando y que por el sabor que te deje, sepas hacia dónde dirigirte, porque lo que me hizo bien a mí en ese momento quizás no sea para vos hoy. Por eso claro. el, el abanico está están abierto. Cuando vos entres en Internet, cuando entres en YouTube y veas ahí abajo, además de los Toltecas, abajo hay otros. Y además de esos otros, abajo hay otros. Y además de Byron Katie, abajo hay otros. Deciros de nuevo, porque nos están preguntando el nombre de la, de la, de la autora que estás contando, o sea, de, que, ¿cómo, ¿cómo se deletrea? E, B, larga, Byron Katie. Katie. Para, esta B, señora larga, quiere saber. Y, sí, Y, R, sí. O, N, E, Byron, Katie, Katie, K-A-T-I-E, exacto. Bárbaro. Exacto. Y entonces, ella vale. te, va, te va a llevar a que veas quién serías vos sin ese cuentito que te estás contando todo el tiempo. ¿Quién te parece que serías? Y a mí me fascina pensar quién hubiera sido yo, no busco la respuesta real, pensar quién hubiera sido yo si hubiera nacido en la casa de al lado de mi casa. No lo sé. No me interesa la respuesta. ¿Quién hubiera sido yo si mi mamá y mi papá no hubieran sido Roberto y Pepita y hubieran sido Doña Sara y Don Pascual? ¿Quién hubiera sido yo si en lugar de Doña Sara y Don Pascual hubieran sido Dominga y Antonio? Los panos de al lado, los gallegos de al lado. ¿Quién hubiera sido yo? Con la influencia de esa educación, con sus creencias y sus modelos mentales y su condicionamiento. Don Pascual, ¿qué pensaba de los jefes? ¿Lo mismo que pensaba mi papá de los jefes? Doña Sara, ¿qué pensaba de los hombres? ¿Lo mismo que pensaba mi mamá de los hombres? Mi mamá me dio una información acerca de los hombres. Y yo le compré. Mi mamá me dio una información acerca de mí. ¡Ah! ¿Oh, mirá el tupé de nuestros hijos. Claro. Que nos dieron una información acerca de lo que ellos creían que éramos. Y si mi mamá era bulímica, anoréxica, me hubiera visto gorda a ese bebé rolludo. Y me hubiera dado leche descremada. De si mi papá hubiera tenido resentimiento con la sociedad, me hubiera inculcado que la sociedad era una porquería. Ah. Si hubiera sido estafado por sus jefes, me hubiera enseñado que yo tenía que ser independiente, que nunca trabajara en relación de dependencia. Si hubiera sido cobijado amorosamente por un patrón me hubiera enseñado a no trabajar nunca de manera independiente te conviene tener un patrón claro entonces quién hubiera sido yo sin las ideas de mis padres amorosas ideas con las que me formé en ese molde donde me pusieron cuando nací en ese techo quién hubiera sido yo en otro techo quién hubiera sido de África ¿Quién hubiera sido yo eh, en una sociedad italiana donde contrataban a Lloronas en los velorios? Y en África bailan. Sí, sí, sí, claro. En espíritu, cuando alguien muere. ¿Quién hubiera sido yo? Entonces, ¿quién soy yo en verdad? No es un buen momento ir a la isla. Y mirar quién soy yo en verdad. No es buen momento para quietarse en lugar de seguir llenándonos de cosas. En lugar de entrar al garaje a poner el auto en marcha y acelerarlo. No es buen momento sí, sí, para sí. pararse, ¿verdad? Y, y revisar qué es lo que queremos en verdad. ¿Qué quiero en verdad? ¿Y a dónde estoy yendo en verdad? ¿Y quién soy yo en verdad? ¿Puedo cambiar algo? ¿Me gustaría cambiar algo de mí? Uh -huh. Hay algo de todo lo que siento que soy en este conventillo. Hay algo que yo querría ordenar un poco más. Y en lugar de tener en la puerta a la más loca que saca escobazos a la gente, no la, no la llevo a la terraza que barra allá arriba y que se deje de joder. Y yo meto en la entrada a la más simpática, a la de mejor onda. Claro viste que tenemos una que ve todo lindo y que dice, ¡ay, qué lindo día de Sí, lluvia. sí, sí, sí. viste que todos tenemos una. Eh? Que, que, la, otra, la otra loca dice, yo no sé qué le puede gustar esa estúpida de la lluvia. Bueno, pero sí, tenemos sí, eso. Sí. Tenemos una que te pone el pie y tenemos otra que te da la mano para levantarte. Sí, Entonces sí. lo único que falta es un amo de llaves, es un administrador, es un eh, mayordomo delegado que te ordene un poquitito el conventillo y que diga, para yo voy a meter a la, a la loca, la voy a llevar al subsuelo, al altillo, la, la voy a meter allá arriba, le voy a, la voy a cerrar bajo siete llaves, le voy, a, le voy a preguntar si necesita algo. No voy a deshacerme de nada porque todos mis aspectos están ahí para servirme, creyendo que me hacen el bien. Porque muchos de ellos son locos enajenados, parapetados, pensando en que viene el enemigo, es que nos van a matar, en que el otro nos quiere perjudicar, en que seguro que aquel te lo dijo porque resulta que... Bueno, bandera blanca, muchachos, bandera blanca, para ver qué pasa, qué estoy proyectando. Este camino es muy interesante, esto solo grajea, esto solo muestra gratis, la verdad es mucho más de todo lo que mencionamos. Bueno, ¿y cómo la gente que ahí nos está escuchando, eh, cómo hace para empezar? Si, ahora que están escuchando, estoy escuchando a Silvia Freire, que es una gran conferencista, que es una gran escritora, que hace 30 años que venís en un camino espiritual ayudando gente a despertar, y yo fui testigo en los años que estuvimos juntas en Radio 10, la verdad. Y la verdad es que siempre veía a toda la gente que te llamaba y te preguntaba, en un momento en donde todavía no era como ahora, hay una apertura de conciencia que hay que aprovechar, eh, porque todos estamos como diciendo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto que decís vos, con esta locura? Porque cuando te obligan a parar, como nos obligaron ahora, a ver, como yo estaba contenta con esto que estaba viviendo, entonces, bueno, ¿cómo hace esta gente...? para, para, y todos, para empezar mi búsqueda, de alguna manera mi búsqueda interior. ¿Con qué empiezo? Yo te hoy. digo lo que hago. Hoy te están escuchando hoy. Te estoy escuchando, siempre, sí, siempre estoy te voy escuchando a contar, por primera vez. Siempre te voy a contar lo que yo hago, eh. Siempre. Sí. Siempre te voy a decir, mira, lo que yo hago es esto. Lo que yo hago cuando tengo, veo una entrevista con alguien, lo primero mm. que hago, si me interesa, es buscar a ese alguien y ver todo lo que tiene ese alguien. Entonces, un día escucho que alguien le hace una nota al doctor Alonso Puig, Mario Alonso Puig, por nombrarte uno de millones, y me cabe perfectamente lo que dice y cómo lo dice. Ya estoy buscando, ya lo estoy buscando. Mientras Andy le estaba haciendo la nota por radio, yo ya estaba buscando en internet quién era ese. Claro. Y cuando estoy buscando a Mario Alonso Puig, abajo está Alex Robira. ¿Por qué? Porque es un gallego que Weiss. habla más o menos de lo mismo, con la misma vibra, entonces lo tienen abajo. Viste que claro. Ahora encima, diste, sí claro como sí. viste esta serie, ah, puede gustarte sí, sí, sí, esta sí. otra. Bueno, sí, sí. esta inteligencia que tienen estos aparatos, te dicen, si te gustó Robira, te puede gustar Puig. Si te gustó Puig, puede gustar aquel. Si te gustó aquel, así tenés que hacer. ¿Te gustó Silvia Freire? Lo que dijo Silvia Freire. Algo de lo que dijo Silvia Freire. ¿Te gustó? Anda Silvia Freire. Yo mm. tengo cosas en YouTube... Montones. En la época de, de Canal infinito no, y... en el año 2000, que hay cosas este, que, que ya están en, ya estaban en Internet y, y circulan en YouTube y en todos lados. bueno No, pero tenés, vas en YouTube y está hoy por hoy, como estamos pasando esta cuarentena, tenemos un montón de herramientas que estás dando. Exactamente. Entonces, después de Silvia Freire, van a empezar a aparecer otras cosas. Porque sí. recién cuando Silvia Freire nombró Joponopono, seguramente el, el aparatito captó la palabra Joponopono y abajo mío va a estar eh, John Curtin, que es un desconocido para la mayoría de la gente que está ahí, seguro que no conocen a John Curtin. Y sin embargo es bárbaro para mostrarte Joponopono. Mira cómo te lo dice, te dice que vos como todas las mentes están unidas, en algún momento, sin saberlo, dijiste, ¿alguien quiere entrar en mi realidad hoy maltratándome? Y nadie levantaba la mano, pero alguien levantó la mano y dijo, yo podría maltratarte, porque mi padre me maltrató mucho en la infancia. Yo sé cómo se hace. ¡Ah, perfecto! ¿Podrías entrar en mi realidad a las 3 de la tarde a maltratarme? Bueno, ¿puede ser 3 y media? Sí, 3 y media te espero bueno, él te asegura y lo vas a sentir como cierto porque te vas a dar cuenta mm. que te pasó. Te pasó haber contratado a esos personajes que te hicieron vivir lo Pero, que necesitabas claro. vivir para poder aprender, claro. para sanar esa herida que nombrábamos cuando recién empezamos nuestra charla. Entonces, sí, sí. cuando vos encuentres a John Curtin te va a pasar a otro, a Joe Vitale y la película El secreto, y el secreto te va a llevar a tierra, yo sabemos, ¿Y qué rayos sabemos? Te va a llevar a, a Joel Dispensa. Y Joel Dispensa te va a llevar a Gren Brother. Ah, bueno, no volvés. Claro, bueno, mira no todo lo que tenés. llevar por todos ellos. No volvés. Y ah. como dice Leo Buscaglia, uno no puede ser el mismo después de haber aprendido algo. Entonces te habrás convertido en otra cosa. Entonces te habrás transformado. Formado. Y eso es lo que queremos. Gracias Silvia, ahora sí no, nos tenemos que despedir, pero te, para mí, un placer verte, sos tan generosa, siempre, eh. siempre, además siempre me acuerdo de los regalitos que nos hacías, los regalitos de cumple, no Bien. te olvidás de ningún cumple, cuando éramos compañeras de trabajo, muchas gracias, porque sos muy generosa. Y muchas gracias. gracias porque la gente te está escuchando y está muy contenta eh, y le hace gracias. mucho bien. ¿Mm? Está gracias, buenísimo. Muchas gracias por gracias, este tiempo. Eh. Gracias, Silvia, y te gracias quiero. a vos por haber elegido este camino. Gracias, ¿eh? Y gracias por notar la generosidad. Nadie puede ver lo que no conoce. No se puede, mm. no. Mirá, en esa película de ¿Qué rayos sabemos? Eh, un chamán intenta mostrar las eh, caraveras que venían de los colonizadores que nos atacaron justamente porque no pudimos decodificar las naves si uno no puede decodificar la nave, entonces tendrás al enemigo abordándote pero vos pudiste decodificar mi generosidad sencillamente porque la tenés y la conocías así que te felicito, te admiro y seguimos en contacto ¿eh? gracias, gracias Silvia. seguimos gracias. en contacto gracias al laboratorio de algo que nos da esta posibilidad Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.